Para mi siguiente truco voy a necesitar varios elementos, siendo el primero de ellos una profunda barba, el segundo de ellos un cortapelos y, a continuación, cuchilla y gel.